Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube, amiguitos Bueno, hoy tenemos un sorteito que vamos a estar haciendo para todos ustedes Y este sorteo va a estar auspiciado, claro que sí, por la gente de fútbol a mi manera acá El amigo César y el amigo Fede, que tienen un canal que acaba de empezar hace muy poquito Y bueno, tenemos que ayudarlos, ellos nos van a estar dando este, este pequeño sorteito Para que nosotros podamos disfrutarlo y hacerlo y más que nada, ustedes pueden ganar algo. ¿De qué forma los podemos ayudar a los chicos que le están metiendo mucha garra a este canal de fútbol? Que está muy bueno, sinceramente. Lo digo, he visto los videos. Eh, y tienen una forma muy particular de, de, de comentar los partidos. Hacen análisis eh, de los partidos que se van sucediendo a medida que se van dando. Tipo, de lo que tiene que ver con Copa América, con el torneo local. Y ellos... Eh, dicen lo que tienen que decir sin ningún tipo de tapujo y a quien no le gusta el fútbol Así que a todos los que nos gusta el fútbol nos tenemos que suscribir a este canal de los chicos Como ven aquí yo estoy suscrito con mi querida campanita para saber cuándo están subiendo un video Y recibir así la notificación, claro que sí Bueno, vos querés participar, ¿qué tenés que hacer para participar de este sorteo? Primero, ¿qué vamos a estar dando? El sorteo consiste en un pack que tiene 1750 de oro mil créditos Y 3 días de cuenta premium bro ¿Qué mejor que eso Que está muy muy bueno Te sirve porque te da créditos Te sirve porque te da Días de cuenta premium Y encima si andas medio corto Te da también un poco de créditos Que es... No se puede despreciar para nada Entonces, ¿Cómo hacemos para participar? Primero, antes que nada, tenés que estar suscripto Tenemos que llegar, eh, tenemos que ayudarlos Y llegar a los 300 suscriptores, por lo menos Mínimo, de ahí 300, 400, 500, 1000 Los que sean eh, para ayudar a los chicos Y eh, después tenemos que hacer Lo que hacemos por lo general, chicos Entramos acá directamente al Video de acá de fútbol a mi manera eh, y obviamente dejamos acá nuestro like para ayudarlos Y acá mirá que grande ya un par de chicos Yo les estuve diciendo en el directo que hice hoy De que para ir ganando tiempo Vayan ingresando acá al video de Argentina 1 eh, Uruguay 0 Gol y resumen rápido 2021 Copa América Ingresan acá Dejan su nick de watch Yo por ejemplo podría poner Nando-Capo Y pongo muy bueno el canal Ya me suscribí bro Y listo, ya con eso le pones Comentar y ya estás participando por el sorteito del pack que estaba haciendo mención hace un rato Así que ya sabes, en el video que hice Argentina 1 Uruguay 0 Ahí tenés que hacerlo porque ahí vamos a estar haciendo el sorteo eh, Hoy es sábado 19 de junio, domingo 20 es el día del padre Así que si sos papá o tenés padre, le deseo lo mejor para todos y seguramente vamos a estar haciendo el sorteo el día eh, martes, bien, el día martes 22 vamos a estar haciendo el sorteito por este pack. Así que no te olvides, entrar acá al videito que dice Argentina 1 Uruguay 0 y deja tu nick de World of Tanks, deja el like y suscríbete primero. Que es lo más importante, porque hay que ayudar a los chicos Que son unos grosos, le ponen mucha pila Y comentan todos los partidos eh, Ahí de la selección argentina y demás partidos También, y el torneo, lo cual por supuesto A quien no le gusta el fútbol, como le dije antes Es hermoso el deporte más lindo Es más, ya te digo una cosa, yo dentro de una hora y media Tengo partido de fútbol, así que eh, Nada, estoy muy contento Bueno chicos, nada, ya lo saben, participen No dejen de... de, de, de, de, de no se olviden de este sorteo No se olviden de suscribirse, dejase el aiquito en el video de los chicos de fútbol a mi manera Que voy a estar dejando abajo el link en la descripción Claro que sí Y el día 22 Entonces vamos a estar haciendo el sorteito Compartilo en tus redes Compartilo en Facebook Compartilo con tus amigos Para ver quién se lo lleva Así que bueno, nada amigos Les agradezco un montón Vamos a darle power a ese canal de fútbol a mi manera Y nada, como siempre Los quiero mucho Suscríbanse a nuestro canal también Por supuesto, claro que sí Y nos veremos en el próximo video Chau chau